Eh, nos viene muy bien esta pregunta porque es: si voy a hacer una actividad durante mi viaje, tengo que llevarme, pues voy a hacer aventura, intermundial aventura, voy a hacer esquí, intermundial esquí, voy a hacer un crucero, un mundial crucero. Es decir, que nos hemos ido adaptando a cada tipo, que es lo que nos ha diferenciado la innovación, y en cada tipo de viaje que tiene unas peculiaridades, garantizarlos. Entonces, eh un curso de idiomas en el extranjero, pues también te puedes asegurar con internet que me puede ocurrir, pues que me ponga enfermito y me tengan que enviar incluso como una garantía más, por poner un ejemplo, incluso un profesor de apoyo porque he estado hospitalizado o he perdido clases. Es decir, que la innovación en los servicios y así mismo también lo podemos hacer en el esquí, eh, todos los que nos aventura, turismo normal, negocios, hemos hecho una segmentación para que cada cliente vaya justamente muy bien pensada su cobertura y su protección.